¿Podría relatar eh, la experiencia del, del alumno Iván Sosa? Bueno, eh, con el caso de Iván Sosa, para nosotros, como institución, fue un desafío. Eh, un desafío porque no había experiencias en la escuela, ni siquiera en la localidad de Seguí, Entonces tuvimos que iniciar todo un proceso, primero investigando qué normativa había a nivel nacional, eh, leyendo las resoluciones del Consejo Federal de Educación, las normativas también que, que había a nivel jurisdiccional para ver cómo iba a ser el enfoque para, para Iván. Eh, principalmente en este caso hubo dos etapas. Una etapa en la que él, después del accidente, se reincorpora a la escuela y nosotros empezamos a pensar estrategias porque él iba a faltar con cierta intermitencia. Entonces, una de las primeras estrategias fue eh, iniciar con el proceso de flexibilización eh, más que nada de acceso, cambiando de lugar el lugar del aula para que no tenga que subir las escaleras que son bastante complicadas. Y luego eh, empezamos a trabajar para esos días que él tenía que faltar para ir a las sesiones de kinesiólogo, ir al doctor, o, o en caso de una supuesta o probable cirugía. Después, eh, ya cerca de las vacaciones de invierno, nos enteramos que el estado de él era mucho más complejo del que nosotros pensábamos y él tenía que ser intervenido, sus vértebras estaban fuertemente comprometidas, entonces era un peligro que él estuviera acá. Cualquier golpe que él tuviera hubiera sido realmente fatal. Entonces, bueno, tuvimos que pensar otra estrategia y ahí fue donde pensamos la detención domiciliaria. Eh, en principio íbamos a coordinar actividades sí, para tratarlo de hacer un abordaje institucional y cuando vimos la gravedad del asunto pensamos en la atención domiciliaria y ahí eh, requerimos la, la intervención de la coordinación departamental de educación domiciliaria ¿Cómo fue la respuesta de los docentes? ¿Qué estrategias acordaron? ¿Qué consistieron básicamente el abordaje pedagógico? Bueno, en, el, en este caso... Eh, Debido a la, a la patología que presentaba Iván, eh, se, tuvi, se tuvo que preparar eh, mucho material, o sea, requirió de que el compromiso de los docentes, mucho trabajo, mucho compromiso, eh, porque tuvieron que prepararle material para acercarle todo el soporte teórico y las actividades para que él pueda realizarla. Fueron actividades que, en donde las TIC fueron protagonistas, porque él recibía el material en forma digitalizada, en, ya sea en forma audiovisual o escrita en Word, y él después tenía que hacer su producción y acercarla por vía WhatsApp o por audio en, en, a través de las netbooks. ¿Cómo evaluás el proceso de, de llegar al hogar del de, de alumno? Bueno, como primera experiencia, digamos, que fue eh, muy positiva, digamos. O sea, porque ya, por más de que el, el caso sea, haya sido muy difícil y que haya sido motivado, digamos, por una situación de enfermedad bastante grave, para nosotros, pedagógicamente fue muy positiva, digamos, porque se puso a prueba todas las capacidades y todo lo que los docentes podían llegar a crear, más que nada la imaginación, tuvieron que trabajar, tuvieron que articular, pensar estrategias de llegada para el chico y también de evaluación. Que Posiblemente, que sé yo, en un futuro las escuelas sean así. O sea, las escuelas no, no están limitadas por las paredes de la, de la institución, digamos, del edificio escolar, sino que es hacia afuera. Y en esto fue o sea, evidente que el trabajo es posible.